De defensa y de promoción de los derechos Gracias, señor presidente. Señora alta comisionada, agradecemos la actualización de su informe y al igual que usted nos encontramos preocupadas por las violaciones a derechos humanos que sufren las personas migrantes en México. Durante los últimos años, México ha sido examinado por diversos órganos de tratados y visitado por procedimientos especiales de este Consejo. Pese al importante número de recomendaciones y diagnósticos realizados por estos mecanismos, tal como se lo hicimos saber recientemente en una comunicación, las organizaciones mexicanas lamentamos que estas recomendaciones no sean atendidas por el Estado mexicano ni que se haya implementado un mecanismo de seguimiento para su cumplimiento. Recomendaciones cruciales como el combate a la impunidad y la investigación pronta e imparcial de crímenes atroces, la, desmi la desmilitarización de la seguridad pública, la adopción de medidas alternativas a la prisión de personas migrantes o la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, siguen desatendidas por el gobierno mexicano. Saludamos por otra parte que el Estado mexicano haya recién anunciado que reconocerá la competencia contenciosa del Comité contra las desapariciones forzadas y que avance en la eliminación del arraigo de nuestro marco normativo, recomendación que le ha sido reiterada a nuestro país desde hace 10 años por comités y mecanismos de este Consejo. Le solicitamos de seguimiento cercano al cumplimiento de estas y otras recomendaciones a fin de revertir la crítica situación de derechos humanos en México. Muchas gracias.